—¿Por qué el diminutivo es señal de cariño? —Iba diciéndose Augusto camino de su casa. —¿Es acaso que el amor achica la cosa amada? Enamorado yo, yo enamorado, ¿quién había de decirlo? Pero, ¿tendrá razón Víctor? ¿Seré un enamorado apignitio? Tal vez mi amor ha precedido a su objeto. Es más, es este amor el que lo ha suscitado, el que lo ha extraído de la niebla de la creación. Pero si yo adelanto aquella torre, no me da el mate, no me lo da. ¿Y qué es el amor? ¿Quién definió el amor? Amor definido deja de serlo. Pero... Dios mío, ¿por qué permitirá el alcalde que empleen para los rótulos de los comercios tipos de letra tan feos como ese? Aquel alfil estuvo mal jugado. Y cómo me he enamorado, si en rigor no puedo decir que la conozco. Bah, el conocimiento vendrá después, el amor precede al conocimiento y éste mata a aquel. Nil volitum, quin precognitum, me enseñó el padre Zaramillo. Pero yo he llegado a la conclusión contraria y es que nil cognitum, quin praevolitum. Conocer es perdonar, dicen. No. Perdonar es conocer. Primero el amor, el conocimiento, después. Pero, ¿cómo no vi que me daba mate al descubierto? Y para amar algo, ¿qué basta? ¿Vislumbrarlo? El vislumbre, he aquí la intuición amorosa, el vislumbre en la niebla. Luego viene el precisarse, la visión perfecta, el resolverse la niebla en gotas de agua o en granizo, o en nieve o en piedra. La ciencia es una pedrea. ¡No, no, niebla, niebla! ¡Quién fuera águila para pasearse por los senos de las nubes y ver al sol a través de ellas, como lumbre nebulosa también! ¡Oh, el águila! ¡Qué cosas se diría en el águila de Pazmos, la que mira al sol cara a cara y no ve la negrura de la noche! Cuando escapándose de junto a San Juan, se encontró con la lechuza de Minerva, la que ve en lo oscuro de la noche, pero no puede mirar al sol, y se ha escapado del Olimpo. Al llegar a este punto, cruzó Augusto con Eugenia y no reparó en ella. —El conocimiento viene después —siguió diciéndose—, pero ¿qué ha sido eso? Curaría que han cruzado por mi órbita dos refulgentes y místicas estrellas gemelas. ¿Habrá sido ella? —El corazón me dice—, pero, calla, ya estoy en casa. Y entró. Dirigióse a su cuarto, y al reparar en la cama se dijo—, solo, dormir solo, soñar solo. Cuando se duerme en compañía, el sueño debe de ser común. Misteriosos efluvios han de unir los dos cerebros. ¿O no es, acaso? que a medida que los corazones más se unen, más se separan las cabezas? Tal vez... Tal vez están en posiciones mutuamente adversas. Si dos amantes piensan lo mismo, sienten en contrario uno del otro. Si comulgan en el mismo sentimiento amoroso, cada cual piensa otra cosa que el otro, tal vez al contrario. La mujer sólo ama a su hombre mientras no piense como ella, es decir, mientras piense veamos a este honrado matrimonio. Muchas noches, antes de acostarse, solía Augusto echar una partida de tute con su criado Domingo, y mientras, la mujer de éste, la cocinera, contemplaba el juego. Empezó la partida. —¡Veinte de copas! Cantó Domingo. —Decidme —exclamó Augusto de pronto—, ¿y si yo me casara? —Muy bien hecho, señorito —dijo Domingo. —Según y conforme —se atrevió a insinuar Liduvina, su mujer—. —Pues, ¿no te casaste tú?—le interpeló Augusto. —Según y conforme, señorito. —¿Cómo según y conforme? —Habla. —Casarse es muy fácil, pero no es tan fácil ser casado. —Eso pertenece a la sabiduría popular, fuente de... —¿Y lo que es la que haya de ser su mujer del señorito? agregó Liduvina, temiendo que Augusto le espetara todo un monólogo. —¿Qué? ¿La que haya de ser mi mujer? ¿Qué? ¡Vamos, dilo, dilo, mujer, dilo! —Pues que como el señorito es tan bueno... ¡Anda, dilo, mujer, dilo de una vez! —Ya recuerda lo que decía la señora. A la piadosa mención de su madre, Augusto dejó las cartas sobre la mesa, y su espíritu quedó un momento en suspenso. Muchas veces su madre, aquella dulce señora, hija del infortunio, le había dicho, —Yo no puedo vivir ya mucho, hijo mío, tu padre me está llamando. ¿Acaso le hago a él más falta que a ti? Así que yo me vaya de este mundo y te quedes solo en él tú, cásate, cásate cuanto antes. Trae a esta casa dueña y señora. Y no es que yo no tenga confianza en nuestros antiguos y fieles servidores, no, pero trae ama a la casa, y que sea ama de casa, hijo mío, que sea ama, hazla dueña de tu corazón, de tu bolsa, de tu despensa, de tu cocina y de tus resoluciones. Busca una mujer de gobierno, que sepa querer y gobernarte. —Mi mujer tocará el piano —dijo Augusto— sacudiendo sus recuerdos y añoranzas. —¡El piano! ¿Y eso? ¿Para qué sirve? —preguntó Liduvina. —¿Para qué sirve? Pues ahí estriba su mayor encanto. ¿En qué no sirve para maldita de Dios la cosa, lo que se llama servir? Estoy harto de servicios. —¿De los nuestros? —No, de los vuestros, no. Y además el piano sirve, sí, sirve. Sirve para llenar de armonía los hogares y que no sean ceniceros. —¡Armonía! ¿Y eso? ¿Con qué se come? —Liduvina, Liduvina... La cocinera bajó la cabeza ante el dulce reproche. Era la costumbre de uno y de otra. —Sí, tocará el piano, porque es profesora de piano. —Entonces no lo tocará —añadió con firmeza Liduvina—, y si no, ¿para qué se casa? —Mi Eugenia... —empezó Augusto—. —¡Ah, pero se llama Eugenia y es maestra de piano!—preguntó la cocinera. —Sí. —¿Pues? —¿La que vive con unos tíos en la avenida de la Alameda, encima del comercio del señor Tiburcio? —La misma. ¿Qué? ¿La conoces? —Sí. —De vista. —No. Algo más, Liduvina. Algo más. Vamos. Habla. Mira que se trata del porvenir y de la dicha de tu amo. Es buena muchacha, sí. Buena muchacha. Vamos, habla, Liduvina, por la memoria de mi madre. Acuérdese de sus consejos, señorito. Pero, ¿quién anda en la cocina? ¿A qué es el gato? Y levantándose la criada, se salió. ¿Y qué? ¿Acabamos? preguntó Domingo. Es verdad, Domingo no podemos dejar así la partida. ¿A quién le toca salir? —A usted, señorito. —Pues allá va. Y perdió también la partida, por distraído. —Pues, señor —se decía al retirarse a su cuarto—, todos la conocen, todos la conocen menos yo. He aquí la obra del amor. —¿Y mañana? ¿Qué haré mañana? ¡Bah, a cada día bástele su cuidado! ¡Ahora! a la cama. Y se acostó, y ya en la cama siguió diciéndose, pues el caso es que he estado aburriéndome sin saberlo y dos mortales años, desde que murió mi santa madre. Sí, sí, hay un aburrimiento inconsciente. Casi todos los hombres nos aburrimos inconscientemente. El aburrimiento es el fondo de la vida, y el aburrimiento es el que ha inventado los juegos las distracciones, las novelas y el amor. La niebla de la vida resuma un dulce aburrimiento, licor agridulce. Todos estos sucesos cotidianos, insignificantes, todas estas dulces conversaciones con que matamos el tiempo y alargamos la vida, ¿qué son sino dulcísimo aburrirse. Oh Eugenia, mi Eugenia, flor de mi aburrimiento vital e inconsciente, asísteme en mis sueños. Sueña en mí y conmigo. Y quedóse dormido.